represento aquí a la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que somos una red multisectorial ¿no? de organizaciones de sociedad civil, de cámaras de empresarios, fundaciones. Eh, tenemos un poquito más de 70 afiliados a nuestra red, a nuestra alianza, en todos los estados del país. Y lo que nosotros buscamos como alianza eh, pues es esto, encontrar mejores maneras o maneras que les den mejores oportunidades de trabajo y vida digna a los jóvenes, a lo que estamos llamando los jóvenes oportunidad. Jóvenes oportunidad quiere, se refiere a los jóvenes entre 15 y 29 años que enfrentan barreras estructurales para ejercer su derecho al trabajo digno, por haber nacido en zonas de pobreza, porque crecieron en hogares, con condiciones muy limitadas, por padecer desnutrición desde su primera infancia, por eh, el nivel de baja calidad educativa que recibieron, por la deserción, el abandono escolar, por no tener trabajo o por acceder a trabajos muy precarios. Esto es a lo que estamos llamando jóvenes oportunidad, es una manera de mirarlos, es una mirada positiva ¿no? y ir acabando, con etiquetas y estigmas negativos que se convierten en un peso más en la vida de estos jóvenes. La Alianza ha centrado su objetivo en esta población joven del país, en los jóvenes oportunidad y buscamos eso, mejorar sus condiciones de empleabilidad. Y bueno, gracias por, por, eh, por esta apertura al diálogo y sin más, yo le doy la palabra a la senadora Patricia Mercado para que nos dé el mensaje de apertura de esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Patricia. Pues muchas gracias a, a la Alianza por estar aquí, por haber hecho este foro aquí en el, en el Senado. Creo que para nosotras, nosotros, pues... Eh, saber ¿no? cuál es el resultado del trabajo, cuáles son los retos eh, y dentro de esos retos, cuáles son, digamos, qué, qué papel jugamos el, el Congreso de la Unión, qué iniciativas, qué reformas tendríamos que hacer para que estas, estos empleos ¿no? o, o la empleabilidad de los jóvenes pues, sea a partir de que se integran a un empleo realmente con todas las características del trabajo digno como está, digamos, ya, ya definido en la Ley federal del Trabajo, que no tendríamos por qué, eh, incluso por qué hacer una reforma, ahí está muy claro lo que es el trabajo digno decente, un salario remunerador, capacitación, igualdad sustantiva, no discriminación, seguridad social. Eh, eh, así es que el, me, me parece que, digamos, yo como... Bienvenida a este a este espacio. Un poco les diría que la agenda laboral, la, la agenda de, de reconocimiento, de acceso y de ampliación de derechos de derechos laborales para alcanzar este trabajo digno ha sido uno de las pues de los temas más importantes aquí en el Senado en estos eh, casi cinco años eh, que tenemos de las reformas, digamos que se han eh, que se han impulsado y, y todas ellas, puedo decir, con una casi unanimidad ¿no? de la comprensión que hay sobre eh, la necesidad de esta reforma, después de mucho tiempo que el Estado se alejó de eh, la garantía de los derechos laborales, se alejó, se alejó, eh, se... Se pensó que el mercado laboral iba a arreglar las cosas, que había que, que incluso sostener bajo el salario mínimo, no, no estar, digamos, no estar presente en el día a día de el, el, el, el, el reconocimiento de derechos laborales, que esto nos iba a generar crecimiento, que nos iba a generar riqueza en medio, firmamos el tratado. Eh, el TLC y esto no sucedió, o sea, no hubo ninguna cascada, no hubo ninguna distribución, el trabajo se absolutamente se precarizó y pues llegamos a una eh, situación, me parece que en este, en este momento eh, eh, hicimos, digamos, nos hicimos cargo de esto y como una institución de Estado le entramos, ¿no? que es el Congreso, el Parlamento. Y, adem y ya, además de la gran reforma que me parece que uno de los, de los temas, digamos, más importantes es cómo, eh, eh, cómo recuperamos la confianza, el interés en la organización colectiva de los trabajadores. Y ahí sobre todo los trabajadores, las trabajadoras jóvenes, pues ven realmente los sindicatos como algo totalmente como, como, como fuera de su realidad, como no Una, un, un tipo de organización que no responde que no les interesa que no responde a sus intereses y bueno pues hasta ahora no el, el, en términos digamos de la legislación pues necesitamos hacer sindicatos y la gran reforma tiene que ver con la libertad y la democracia sindical cómo formar sindicatos distintos no este sindicatos más democráticos más horizontales de, de otras maneras pero bueno, me parece que uno de los retos es no creen los jóvenes en la organización colectiva y entonces pues esto finalmente también hace un círculo vicioso de no eh, generación de, de, de derechos. Entonces hemos legislado teletrabajo, derecho a la desconexión, la gran reforma sobre democracia y libertad sindical, eh, obviamente recientemente el tema de doblar las vacaciones, que eso, que eso aquí en el Congreso nos, nos, eh, nos alertó y nos enseñó mucho, porque realmente eh, si no se hubiera dado una movilización, sobre todo de trabajadores, jóvenes, mujeres, hombres, eh, si no hubieran dado sus testimonios en redes sociales y no se hubieran movilizado, de esa manera no sale la reforma de vacaciones. El sector empresarial no estaba cómodo, a pesar de que decía que no, no estaba cómodo, con eh, esta, esta, este avance, digamos, reconocimiento de los derechos, pero bueno, pues final de, de, de las vacaciones, pero bueno, finalmente, eh, después, me parece que después de la pandemia hemos dicho como que surgieron unos nuevos valores y esos nuevos valores pues lo, lo, lo tienen sobre todo estos trabajadores, trabajadoras jóvenes en el sentido de no estar dispuestos a vivir para trabajar están dispuestos a trabajar para vivir, ¿no? Y eso implica eh, otra relación con la jornada de trabajo, otra relación con el espacio, otra relación con la salud física y mental, digamos, en, o sea, decía, nuevos, nuevos valores con respecto al tiempo, con respecto al dinero, con respecto a los ingresos. Y, eh, y aquí me parece también que, digamos, que el, el, el, uno de los retos que tenemos... Yo he oído varios de los empresarios, incluso eh, se los digo o sea, a, a, en, en el diálogo, de decir, los jóvenes no quieren venir a trabajar porque están muy conformes con las dádivas que da el gobierno, no con estos programas sociales, y entonces están muy cómodos con eso y no les interesa trabajar, tenemos, eh, tenemos muchísimas vacantes, ahora el país incluso puede fracasar en el sentido de que llegue la, esta gran inversión, esta re, re, relocalización de los capitales que vengan a México y que se vayan de inmediato, porque no van a encontrar fuerza de trabajo, no van a encontrar interés. ¿no? Y entonces es poner en eh, los jóvenes la responsabilidad del no trabajo, la responsabilidad de la no formación para el trabajo y, y en ese caso la responsabilidad pues de no este, poder eh, responder a los retos de esta, de esta relocalización. Y la pregunta no es qué ofrecen, qué estamos ofreciendo en términos de derechos, cómo estamos entendiendo esta realidad de los jóvenes. Eh, un dato que ustedes tienen, digamos, que lo tienen analizado a partir de la, de la encuesta de ocupación-empleo, ¿no? Cada, cada 10 jóvenes que no están en el mundo del trabajo, seis son mujeres y eso yo ya en alguna otra reunión con ustedes lo habíamos platicado. no Si tenemos mil partos diarios de chicas menores de 19 años, pues bueno, son chicas que sin tener una política de cuidados eh, como responsabilidad del Estado, pues finalmente… Estas eh, jóvenes se dedican a cuidar a sus criaturas y efectivamente no pueden salir al, eh, mercado, al mercado de trabajo. Entonces, eh, pues me parece que la, la, la, la experiencia, la, la información, el análisis que ustedes eh, tienen a partir de esta, de esta alianza y toda la, la información eh, que pueden tener digamos, para que el Congreso y en este caso el, el Senado y toda la, pues finalmente la, la, la buena visión que tenemos y las buenas alianzas que tenemos aquí en el Senado para seguir avanzando en esta en esta eh, eh, digamos en esta idea o en esta posibilidad de eh, generar eh, eh, mayores derechos para que realmente pues, sea atractivo para las y los jóvenes el poder entrar a una empresa, en poder entrar a una fábrica, en poder entrar a un, eh, a un, a un empleo. Eh, eh, también el tema del campo. Eh, también el tema del campo, hoy acabamos de votar en comisiones una reforma como muy importante también para el reconocimiento de derechos para jornaleros agrícolas, es decir, para trabajadores en, eh, en actividades eh, agrícolas o agroindustriales eh, que puedan tener derecho a la seguridad social y que finalmente eso también, si generamos eh, un trabajo decente en el campo, eh, finalmente podemos hacer que las, eh, estas nuevas generaciones de jóvenes no se vayan y se vengan a las ciudades. Las ciudades están embotellando, las ciudades están eh, eh, teniendo muchísimos eh, problemas, digamos, de políticas, eh, de mejores políticas urbanas, porque no hay también incentivos para que muchos eh, jóvenes, hombres y mujeres puedan quedarse en sus, lugares, en sus lugares de origen. Y con este tipo de reformas, pues de alguna manera hacemos ¿no? que, eh, que, que sea atractivo quedarse en sus lugares eh, de origen o poder migrar algunos meses y regresar eh, eh, con eh, derechos acumulados y con, eh, y con ingresos. Entonces, pues finalmente, digamos, yo para darles la, la bienvenida, me parece que tenemos un reto, un reto muy grande. Los sindicatos, digamos, todo lo que en los hace 30, 40 años, ¿no? Todas estas comisiones mixtas de capacitación, donde era realmente una responsabilidad, una actividad muy importante entre empresas y sindicatos para este, la formación y la capacitación, el adiestramiento. Pues esto también, ¿no? Se, se, se dejó y hoy tenemos un problema de, eh, digamos, los institutos de capacitación para el trabajo, sus, sus posibilidades, ¿no? Sus posibilidades de formación son muy, muy eh, bajas. Tenemos las secundarias técnicas, tenemos el, el CONALEP, ¿no? tenemos ciertos digamos, espacios de capacitación para el trabajo, y por supuesto las universidades. Eh, eh, eh, y, y después de esto, digamos, después de esta formación eh, un poco que sigue, ¿no? yo hace, hace unos días estuve en, en Monterrey con la secretaria de Educación, el público eran chicas de secundaria y el, la, idea en, la idea de la eh, secretaria es eh, eh, poder hacer un, un, de la secretaria de Educación un programa muy robusto de educación dual. ¿no? Eh, hace dos años, año y medio que ella entró como secretaria, había 100 jóvenes en esta, en esta, en esta sí, política pública de educación dual, en este momento hay más de 1.500, más o menos el 40% son chicas, pero finalmente, digamos, cuando, cuando ella hablaba de hacer de Nuevo León en un territorio STEM ¿no? y las matemáticas y la ingeniería y la tal y tal, yo veía ¿no? a estas chiquillas y decía, bueno, pero, ¿de, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿No? Y ellas también un poco la mirada escéptica, ¿no? De, de cómo le vamos a hacer para entender lo que usted nos está diciendo o para realmente irnos a este, estudiar, digamos, estas, estas, estas nuevas posibilidades que puede haber para nosotras este, para nosotras las, las mujeres, ¿no? Y además sin ninguna posibilidad de sustento porque no hay otras políticas eh, otras políticas que, que hagan que, que tengan digamos como yo decía estas, estas finalmente políticas de cuidado que, que luego las, las eh, hacen que tengan que realizar eh, trabajos de cuidado al interior de sus familias y por lo pronto y por lo menos eh, y, y no poder seguir adelante en su situación en su situación laboral entonces me parece eh, me parece que hoy lo que está en cuestión y que de, que de alguna manera las nuevas generaciones ¿no? que, que, que, que salen, digamos, al, al mundo del trabajo, estas generaciones jóvenes, lo que está en cuestión es el tema de los tiempos y el tema de los espacios. Y cómo, cómo vamos a reestructurar el día de ayer, antier en Chile, se votó la, la reducción de la jornada laboral, ellos tenían 45 días, ahora serán 40, nos tenemos 48, ¿no? Y cómo podemos ir avanzando en esta en esta reducción. las eh, Algunas cámaras empresariales están haciendo algunas, algunas eh, encuestas, ¿no? Algunas encuestas de qué es lo que se quiere y efectivamente una de las cosas que refieren es si ¿sí se quieren ingresos, o así sea, se quieren ingresos importantes, pero no, eh, pero no se está dispuesto a, a dedicar demasiado tiempo y a eh, eh, eh, toda la movilización que implica la llegada a los centros de trabajo. Incluso en ciertas edades eh, eh, dicen, y será para obviamente para trabajadores jóvenes urbanos, clases medias, que muchos decían que… Eh, podían eh, quedarse en una empresa que les pagaba guardería para sus mascotas, ¿no? como un, como una nueva, digamos, como un nuevo valor, ¿no? como una nueva, porque una guardería para mascotas cuesta mucho en realidad ¿no? al, al, al, al día. Entonces, bueno, están tratando también de entender. Entonces, yo creo que un proyecto como, como el de ustedes, como este proyecto, pues puede dar como mucha luz ¿no? de qué eh, se necesita para poder como aprovechar este buen conte contexto donde pueda haber un crecimiento económico, pero que sea un crecimiento económico con distribución, que sea un crecimiento económico donde todos formemos parte, donde todos y todas podamos eh, eh, digamos, aprovechar esta, esta coyuntura en la que se encuentra, en la que se encuentra eh, en México. Entonces, eh, pues les doy la bienvenida en este sentido eh, yo espero estar mucho más aquí, nada más levantarme a votar en algún momento eh, aquí en mi Comisión de Seguridad Social, eh, que una de las cosas que incluso vamos a votar el día de hoy pues es la seguridad social para trabajadores autónomos, ¿no? independientes. Eh, ahí tenemos un gran problema porque pues, tenemos 30 millones de trabajadores informales y ahorita van registrados como 70 mil en este, en este eh, programa, porque toda la carga, pues, es, es, para el trabajador, ¿no? No hay nadie, no hay un patrón, no hay un gobierno que le ponga algo a su, a su cuenta, a, sino que todo está, lo paga el trabajador. Pero bueno, finalmente es una entrada, ¿no? Es una primera patita en la seguridad social, en decir no importa el tipo de contratación, pero puedes tener estos cinco seguros y también. ¿no? Puedes acceder a la vivienda, que es uno de los temas también centrales, hay mecanismos ya para los trabajadores, trabajadoras independientes y creo que las jóvenes y los jóvenes, pues muchos van a eh, entrar a estos empleos emergentes, ¿no? como los trabajadores de plataformas, donde la, la idea tradicional, la idea desde hace 100 años de los derechos laborales ya no van a necesariamente acaber, ¿no? porque, como decía, el tema del tiempo y el espacio es algo que es un valor nuevo, muy importante, sobre todo después de la pandemia, la salud mental, la salud física, eh, la conciliación eh, vida personal, vida laboral, vida, pers vida laboral, vida familiar, son otros valores con respecto al trabajo y, bueno, pues hay que entender y, y, y esto lo, lo están poniendo, digamos, en la en la mesa los eh, trabajadores jóvenes. Yo no creo que estén conformes con Dádivas, no creo que estén conformes con estos programas eh, sociales, que además pues son programas ¿no? con una con una un satisfactor, eh, digamos, de dinero muy, muy, muy básico, sino que realmente lo que tenemos que hacer es desde la oferta eh, laboral y desde el reconocimiento de derechos eh, pues eh, finalmente no generar uh, generar empleos que tienen que tener apellido no no podemos generar empleos que no arrojen o que no sean bajo la premisa de trabajo digno y decente que tiene que ver con todos estos eh, finalmente con todos estos eh, con todos estos derechos cada hora, nos dice el INEGI, cada hora, 12 personas, la mayoría mujeres, dejan sus trabajos por acoso y violencia. No, no se está dispuesto ya a trabajar en un ambiente tóxico, tóxico, en un ambiente donde eh, no se pueda trabajar en paz, no se pueda digamos, eh, desarrollar la actividad laboral si no es a través del eh, el acoso y la violencia. Me parece un dato muy fuerte, ¿no? 12, cada 12 horas una persona tiene que dejar su trabajo, además es la víctima, se queda sin trabajo por estos ambientes, pero también tiene que ver con estos nuevos valores que yo decía que tienen las jóvenes, las jóvenes y los jóvenes en nuestro país. Así es que, pues bienvenidos, bienvenidas, eh, eh, pues dispuestos a quedarnos con lo que ustedes... Han, eh, están y, y, y nos plantearán pues para que sea lo que guíe nuestro camino en este año que nos hace falta y bueno creo que muchas cosas ya las hemos, las hemos ido haciendo pero eh, como decía este abandono ¿no? del Estado, este retiro del Estado, del mundo del trabajo pues realmente nos hizo llegar a este momento con una precariedad enorme en el mundo laboral y alcanzar ¿no? alcanzar un, un piso de derechos nuevo frente a las nuevas realidades eh, que está viviendo el trabajo en el presente y en el futuro, pues eh, nos, nos es, es muy compleja la tarea, pero no podemos seguir perdiendo digamos, más tiempo en este, en este sentido. Muchísimas gracias y de verdad bienvenidas Bienvenidos a este espacio. Yo espero que tanto para nosotros como para ustedes, pues sea una, una, relación, una relación rica, una relación que arroje ¿no? este, resultados que aunque las leyes a veces no se cumplen y no pasa nada, y menos en nuestro país, pero ahí las tienes, ¿no? Ahí las tienes, puedes judicializar, puedes. Este, entrar de otra manera, puedes de todas maneras este, en algún momento hacer la política pública adecuada, la inversión pública adecuada, eh, a nosotros nos toca eso y eso se sí queda, eso ahí está, no eso es un marco en el cual queremos vivir ahora, queremos convivir ahora en el mundo, en el mundo del trabajo y bueno, pues terminar con el tema, me parece, de, la, de la, eh, que el, las perspectivas de política pública, el tema de la formación es muy, muy importante. La OIT, y, y ahora sí con eso termino, plantea ¿no? que en el futuro del trabajo vamos a necesitar formación a lo largo de la vida, ¿no? nunca vamos a eh, poder dejar a un lado la formación para el trabajo porque todo está cambiando demasiado, demasiado rápido y además, que el Estado tiene que acompañar a las personas en sus transiciones. Y la transición más difícil, más peligrosa, digamos, si no la tomas bien, es la transición entre la escuela y el trabajo. O Esa primera transición de eh, los, eh, las personas, digamos, cuando llegan a la edad de trabajar. Y bueno, creo que ahí, como Estado, ustedes como sociedad, nosotros como Congreso, pues tenemos mucho que decir y mucho que hacer entonces, pues bienvenidas de verdad, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, senadora. Eh, sin duda, muchísimos elementos que nos has dejado para esta construcción de la política pública. El reto es grande, pero también creo que hay muchas pistas de por dónde podemos seguir construyendo y dialogando para una política integral y que, que ofrezca resultados concretos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes oportunidad. Nos acompañan también la senadora Alejandra Reynoso, el senador Emilio Álvarez y Casa y el senador Erandi Bermúdez, muchas gracias a los tres en su momento, les, les, les daremos la palabra. Ahora le quiero pedir a mis compañeros, a Rogelio Gómez Hermosillo y, y a Caro, si nos pueden presentar, vamos a tratar de hacerlo breve para que no se nos extienda mucho la mesa… Eh, la problemática, ¿cómo la vemos? Desde la alianza y luego la propuesta que traemos. ¿sí? Muchísimas gracias, senadores, senadoras, muchísimas gracias. Estamos hablando desde la posibilidad de la inclusión económica de millones de jóvenes que tienen barreras estructurales para acceder al trabajo. Es decir, no estamos hablando de la juventud universitaria, que también le cuesta trabajo, Insertarse, pero que tiene otras herramientas. Estamos hablando de jóvenes, y pone la presentación, de jóvenes de hogares en pobreza que han acumulado desventajas, como dijo Tere Lanzagorta al principio, de un, de un sector de jóvenes que además ha sido, que ha sido estigmatizado con, con calificativos por estar fuera de la escuela y del trabajo donde la gran mayoría son mujeres, y también de jóvenes que, aunque tengan trabajo, están en estos trabajos precarios informales, sin seguridad social y sin un ingreso suficiente. Entonces, si en México hay 31 millones y medio, ¿no? 31 millones 520 mil jóvenes, ¿no? entre los 15 y los 29 años de, de edad, ¿cuántos? ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo podemos dimensionar el problema? Porque justamente nosotros valoramos que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una buena intención, es por primera vez se coloca la problemática de esa transición que decía la senadora Mercado y del reto de las barreras, pero donde no está muy claro que baste la transferencia monetaria para tener resultados. Entonces, si le pones la siguiente, viendo dónde están los datos que nos pueden permitir dimensionar esta problemática, sabiendo que las situaciones cualitativas son mucho más complejas, que esos embarazos precoces, que las cuestiones de adicción, que las cuestiones de violencia doméstica y en las colonias son muy difíciles de, de, de medir, claramente lo que sí sabemos es que tenemos 5 millones, 200 mil, 204 mil para ser exactos, personas jóvenes sin trabajo, fuera de la escuela ya y en rezago educativo, no tienen estudios universitarios, o sea, no solamente no tienen trabajo y escuela, sino no tienen escuela completa, no tienen la escolaridad. Y tenemos, por otro lado, 8 millones 384 mil, o sea, 8.4 millones de jóvenes que sí tienen ocupación, que sí tienen un trabajo, pero es un trabajo precario porque no, no tienen el ingreso suficiente ni para superar el umbral de pobreza y comprar dos canastas básicas y además, por supuesto, están en el educativo. Y en riesgo, ubicamos a jóvenes que siguen en la escuela, pero que viven en hogares en pobreza, son 3.855.000, 3.9 o casi 4 millones de jóvenes que viven en hogares en pobreza y los hogares en pobreza la decesión escolar es mucho más rápida. Siguiente, por favor. Entonces, esta lámina, no se las voy a explicar, pero ahí está el desglose de, de los mismos números, ¿no?, 5.200.000 millones fuera de la escuela y del trabajo y rezago educativo 8 millones.4 eh, jóvenes en trabajos precarios y rezago educativo y 3.850.000 millones todavía en la escuela sin estudios universitarios pero en hogares pobres y cierro con una con una cuestión cuando se creó el programa jóvenes con, siguiente por favor cuando se creó el programa jóvenes con, el futuro, se podían contabilizar de este sector de jóvenes 5.762.000 en estas características mayores de 18, porque el, el programa solo, ya no corté los de 15, pues, mayores de 18, 5,762,000. Cuatro años después, jóvenes sin trabajo y en rezago educativo son 5.204.000. Puede verse como que, bueno, ahí va avanzando, pero en realidad es una reducción de dos Punto dos, o sea, de dos puntos porcentuales. Eran el, el 18.7% de todas las personas jóvenes quienes estaban en este chon, ahora son el 16.5%. Entonces, o pues sea ese paso nos va a llevar como unos 80 años. No hice la cuenta, porque pues, para qué le exageramos. Este, y en trabajos precarios, pues tenemos más. Entonces, los que pasan, pues pasan a trabajos precarios. Ocho, más o menos lo mismo, 8.300.000 mayores de 18 en 2018 y 8.383.000 en 2022. Y quizá el dato con el que me dejó frío y nos dejó fríos en la alianza, porque pues era el que esperábamos que se moviera, ¿no? O sea, ¿cuántos más jóvenes hay con trabajo formal registrados en el IMSS de 2018 a 2022? Y la respuesta es cero. Hay un poquito menos, de hecho. Había 6.637.000, ahora hay 6.460.000. Entonces... No todo depende de un programa, ciertamente, no, no podemos saber si a lo mejor unos de estos ya son y se salieron otros, eso sí no lo sabemos, pero si queríamos ver un impacto en la macroestadística del trabajo formal después de cuatro años y de una inversión de más de 90 mil millones de pesos, pues ahí no se ve. Y entonces, por eso le pedimos a la Fundación idea que nos ayudara a pensar la discusión que traemos entre todos, porque este es un trabajo colectivo. Bienvenido, senador Pásale. Este, buenas, buenas tardes, eh, le pedimos a la Fundación IDEA que organizara nuestras ideas de nuestras propuestas de cómo atinarle mejor a la población objetivo, a que tuviéramos mejores intervenciones que no solo sean la transferencia monetaria, en fin, pero mejor le dejo a Carolina Gurto, nuestra compañera del equipo coordinador del, de la Alianza, quien, quien es la autora junto con su equipo de la nota de política que estamos presentando hoy, que pon, colocamos como el punto de partida del diálogo para encontrar políticas de empleabilidad que sí le den resultado al sector con más riesgo, con más desventajas de la juventud. Lo que nosotros llamamos jóvenes oportunidad y que en la sociedad se le califica con otro tipo de estigmas y calificativos para nosotros son jóvenes oportunidad. Claro. Muchas gracias, Rogelio. Eh, senadores, senadoras, bienvenidos. Muchas gracias por por abrirnos su casa. Eh, qué gusto ver a muchos senadores con los cuales hemos ya eh, tenido otras iniciativas y otras oportunidades para poder platicar. Eso demuestra la apertura que el Senado eh, tiene, sobre todo para escuchar, para trabajar con alianzas como, como es esta. ¿no? Eh, como decía Tere, eh, la alianza viene trabajando hace ya varios años eh, y en este tema específico de Jóvenes Construyendo Futuro, hemos venido siendo bastante proactivos en abrir eh, nuestras experiencias. Como decía Teresa, eh, somos eh, una, una alianza que tiene organizaciones de todo tipo, eh, organizaciones que están en campo, eh, organizaciones que vemos temas de política pública desde un marco mucho más general, eh, ¿no? eh, incluso organizaciones que están trabajando en lugares en donde incluso el mismo programa Jóvenes Construyendo el Futuro tenía ...como uno de los objetivos centrales. ¿no? Entonces, eh, desde un comienzo abrimos nuestra experiencia, abrimos eh, estos espacios para poder, eh, incluso desde la fase de diseño del programa, eh, poder ¿no? eh, asegurar que este programa tenga éxito. Es un programa eh, que es eh, único en el mundo en términos de el, el nivel de, de inversión que se ha hecho no es único en términos del objetivo, ¿no? hay muchas, hay otros, eh, otras experiencias a nivel de Latinoamérica, eh, en otras partes del mundo sobre cómo llevar este tipo de programas y bueno, eh, se puede aprender de ellos. ¿no? Entonces, lo que queríamos en un comienzo era también poder apoyar desde el diseño y en estos momentos, a, a varios años de, de haber iniciado el programa, lo que vemos es eh, pues todavía eh, una tarea pendiente por por hacer realidad eh, el resultado esperado de este programa. ¿no? Eh, todavía consideramos que existe un espacio de, eh, de trabajo eh, y, y también es bueno decirlo, o sea, ahí lo decía Rogel en su momento, el hecho de que se, que se inicie este, este programa eh, significó que por fin se está visibilizando el problema ¿no? y uno no puede solucionar algo hasta que no entiende bien el problema. ¿No? Entonces, eh, en términos de, de, de objetivos de la Alianza, es que queremos contribuir al tema de empleabilidad, eh, el, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es solamente un ejemplo de una política pública, ¿no? que le podemos dar seguimiento, podemos platicar, como decía la senadora Mercado, un comienzo de otras prácticas, de otras políticas públicas que se pueden dar desde, desde nivel federal a nivel local, eh, sin embargo, nos quisiéramos concentrar en esto, eh, para las y los senadores eh, les hemos eh, brindado ya el, el, la nota de política pública que hemos creado desde por parte de la Alianza, es una versión mucho más larga de la que tenemos acá, porque en estos momentos nos queremos concentrar en los mensajes principales, ¿no? entonces pero más información pueden encontrar en ese documento. No sé si podemos pasar a la siguiente, Angie, por favor. Eh, Ajá. No me voy a detener mucho en qué cosas el programa, creo que eh, todas las personas que nos encontramos aquí estamos muy familiarizadas con, con este programa. Sin embargo, sí me gustaría destacar a, a algunos elementos, sobre todo de los cambios que han habido en los últimos, en los últimos años. Eh, hubo un incremento eh, de presupuesto, eso es importante mencionarlo, porque cuando uno aumenta presupuesto está esperando mismos, al menos mismos resultados anteriores. Y eso eh, es algo que a nosotros nos preocupa un poco porque a nivel incluso de información que existe para poder monitorear, ¿no? de información disponible que existe para poder monitorear los resultados, es, es muy poca la información, eh, pero bueno, eso es, eso es un elemento a considerar. Eh, y otro elemento es que se reconozca muy bien cuál es la población objetivo eh, de este programa. Eh, Nuevamente, es algo muy, muy, muy este, cliché que mencioné hace un momento. Uno no puede solucionar algo hasta que conoce muy bien el problema. problema bueno, uno no puede llegar a tener eh, efecto en cierta población objetivo hasta que no la conoce muy bien y asegura que los mecanismos de un programa público estén asegurando llegar a eso. ¿no? Entonces, un elemento aquí importante es la participación de mujeres en esta población objetivo. Es importante entender esto eh, dado que en los últimos años también han habido cambios en otros programas sociales que impactan justamente a la inserción, a la probabilidad de inserción laboral de, de las mujeres. Entonces, es bueno eh, mencionarlo. Y bueno, y otro dato importante de este programa es que, eh, bueno, con el tema de inflación y todo esto se ha ido aumentando, el, el, digamos, el, la contribución o la beca que le quieren, no se llama, pero es una contribución eh, financiera que se hace las personas que participan. ¿no? Entonces, actualmente está en 6.310 pesos mensuales. Uh -huh. eh, ¿Andy podemos pasar? Eh, importante reconocer los aciertos. Además de la visibilización del problema, creemos que hay otros aciertos que son importantes también monitorearlos porque... Eh, porque pues esto eh, esperamos que continúe en el primero decíamos que es, es, vemos con buenos ojos un tema de que los ingresos no el ingreso que la percepción que se está considerando vaya de acuerdo también a temas temas de mercado no eh, vemos con buenos ojos también que se incluye el tema del seguro médico no porque es un avance hacia este trabajo digno que tratamos de impulsar y también reconocemos que hay eh, el sistema de reclutamiento de las personas, eh, por lo menos de, de la información que tenemos, eh, con el uso de plataformas virtuales, no, cómo se puede desempeñar incluso en, durante la pandemia, pues también es un acierto, tiene áreas de oportunidad, seguramente muchas de las organizaciones acá han tenido experiencia con eso, pero al menos eso estuvo planteado, ¿no? ¿Pero cuáles son las áreas de oportunidad? Entonces, eh, hemos querido resumir aquí. Eh, la primera área, identificamos tres principales áreas de oportunidad. La primera es sobre la población objetivo. No, no se están cumpliendo ciertas reglas de operación para poder hacer una priorización adecuada de esta población objetivo porque no se está reconociendo justamente las características eh, de la misma. ¿no? Es decir, por ejemplo, la participación femenina dentro de esta de, de, de, este, de este grupo de personas. Eh, lo segundo es, eh, como sabemos, existen otros programas, eh, sobre todo programas eh, educativos, ¿no? que también tienen un tema de becas. ¿no? Entonces, eh, hay un área de oportunidad ahí para poder asegurar que haya una complementariedad y no una suposición entre estos, entre estos programas. Eh, sobre todo para poder asegurar que ambos, bueno, los programas que existen pues, lleguen a sus objetivos o a sus resultados esperados. Y como lo mencionaba, sí reconocemos que todavía hay un poco de una falta de perspectiva de género eh, en, el, en el programa. Eh, otra área de oportunidad, eh, vemos que es eh, relacionada a los mecanismos de inserción laboral, más allá de utilizar una plataforma virtual, eh, creemos que... Eh, se tiene que prestar atención a, otras, eh, a las otras otros factores de éxito de una vinculación laboral. Eh, y uno de los factores de éxito es también considerar que no todos son habilidades técnicas. De hecho, es algo que también estamos estudiando a nivel de la alianza. Eh, un factor de éxito, sobre todo para esta población, en términos de, de inserción laboral, en términos de incrementar la probabilidad de empleabilidad, tiene que ver con las socioemocionales. Eh, tan básico como eh, poder eh, transmitir a las personas qué cosa significa llegar temprano al centro laboral, ¿no? Tan básico como eso. Eh, y además también eh, poder tener un mejor eh, acompañamiento, eh, bueno, para los mecanismos de acompañamiento y mentorías, ¿no? Eh, eh, conversaba hace un momento con, con miembros de la Alianza sobre, en, entendamos el, el, el, mercado, el mercado laboral, bueno, el mercado el mercado que tiene México en términos de la presencia de las empresas, estamos hablando de más del 90% de las empresas son microempresas, estamos hablando entre 2, 4, 10 personas de las empresas, entonces cuando hablamos de mentorías, tenemos que prever también qué tipo de mentorías vamos a dar en términos incluso de las habilidades técnicas. ¿no? Y finalmente, eh, lo mencionaba hace un momento, eh, hay todo un área de oportunidad sobre monitoreo, evaluación y aprendizaje y la mejora continua del programa, eh, vemos en estos momentos cambios incluso en cómo se está dando la disponibilidad de la información, no es posible ¿no? darle una mejor, eh, una mejor trazabilidad sobre la información generada. Eh, y entonces, eh, no se pueden tomar decisiones sobre cómo mejorar algo si no se tiene información, si no se tiene información y si no se considera incluso esas lecciones aprendidas para mejorar lo que se está haciendo, ¿no? Eh, y hay buenas prácticas, hay buenas prácticas incluso eh, a nivel de secretarías, eh, hubo, hubo incluso hasta eh, premios, ¿no? me acuerdo en algún momento Cede Sol con Coneval hicieron eh, un, buenas prácticas en cómo mejorar, cómo introducir este, este paso de mejora continua dentro de programas sociales, entonces se puede aprender ¿no? ya de, de algunas experiencias incluso de las de, de, de la misma gobierno federal. ¿no? Eh, la siguiente, Andy. Y finalmente, creo que no voy a entrar en mucho detalle, lo pueden encontrar en, en, en la nota. Eh, estas áreas de oportunidad las hemos desglosado en tres recomendaciones específicas que abordan estas áreas de oportunidad y que las hemos eh, denominado. La primera es priorización de la población objetivo. La segunda es implementar estos mecanismos eficaces de inserción laboral, donde incluso estamos proponiendo también una mejor vinculación con, con el Servicio Nacional de, del Empleo. ¿No? Y nuevamente, esto es más allá de cualquier plataforma virtual, esto es justo prestar atención a los factores adicionales que pueden contribuir a mejorar, a elevar la probabilidad de inserción laboral de, de las personas. Y el tercero es eh, generar un mecanismo de monitoreo, evaluación y aprendizaje del programa para que esto vaya de la mano con, posibles, con los cambios, ¿no? las decisiones incluso presupuestales, o definiciones de la, misma, de la misma población objetivo más adelante. ¿no? Entonces, eh, más información le pueden encontrar en la nota de política pública, pero en resumen queríamos ponerles eso en la mesa. ¿no? Muchas gracias Carolina. Le voy a dar la palabra a la senadora Alejandra, que va a tener que abandonarnos, pero no quiero que, que no tome. Regresa a Guanajuato hoy mismo, sí, pero por favor, eh, senadora. Primero, muchísimas gracias por la invitación y reconocer el trabajo que realizan, porque finalmente cuando se trata de evaluar es para perfeccionar, para proponer y para mejorar. Y eso habla de una responsabilidad social como sociedad y necesitamos más ciudadanía así, que esté al pendiente, que esté en la propuesta, en la evaluación, para finalmente lograr una mejor sociedad. Yo de los resultados que evidentemente ya han presentado y que coincido sin duda alguna, en, en mucho de los comentarios y de la evaluación que realizan. Yo tendría algunas, digamos, ideas en donde considero que podría aprovecharse mucho más el programa. Ahora sí escucho las propuestas que, que nos realizan, pero también creo que se puede, se puede aprovechar de, de una manera diferente. Y, y comenzaría por el tema de la educación. ¿no? de la educación dual. ¿Y a qué me refiero con la educación dual? de eh, Está enfocado para quien no trabaja, no estudia, pero ¿en qué momento vamos a incentivar al que no estudia, que estudie? Porque además luego creemos que estudiar es una licenciatura, una maestría, no urgen, o sea, hay falta de mano de obra de técnicos, de técnicos superiores universitarios, en donde incluso el salario Comparado con la beca de jóvenes construyendo el futuro, pues la diferencia, no, digamos, digamos que no es tanta, ¿no? Entonces creo que se podría aprovechar mucho más, ¿no? Y no para que las empresas se ahorren el salario de un técnico, sino para que el joven tenga la oportunidad de realmente estar en un espacio donde pueda construir su futuro. Donde no tenga que renunciar al año en que recibió la beca, sino que ahí se la ancla, para la institución en la que va a continuar y eso en la empresa sí existe y, y, y creo que aquí se tendría que vincular eh, eh, en, en proyectos de educación dual, porque además los horarios, está la beca, para poder eh, eh, no solamente dar la beca por trabajar, sino vincularlo con su formación integral, educativa, profesional, porque solo así va a poder construir futuro. De otra forma, no hay no hay manera. No hay manera que con una beca, con un ingreso fijo durante un año garantizado, eso no hay futuro. Eso es mantenerlo para que no pierda el sueño de algún futuro. ¿No? Entonces, yo, yo creo que se podría vincular eh, eh, muy bien en este proceso de educación dual. Segundo, de la mano con el tema de los incentivos fiscales. ¿A quién? a quienes contraten a, a, a, a las empresas, instituciones, patrones, que durante el año previo hayan dado la oportunidad a los becarios de poder colaborar en esas instituciones. Pero claro que tiene que haber incentivos, porque es muy cómodo, pues yo registro mi empresa, recibo 12 meses, ya se van, me vuelvo a registrar, recibo 12 meses, y entonces ¿dónde está el incentivo? ¿Para qué? Para que haya un... Eh, eh, en, en la construcción de los acuerdos no se piensa en quién gana y quién pierde, sino en cómo, cómo se logra ganar, ganar. Cómo logra el becario, cómo logra la institución, el, el patrón y cómo logra el gobierno. Y creo que los tres ganarían si, lo, si el gobierno logra colocar a los jóvenes que no tienen un empleo, con un empleo que empezó con una beca, pero que se convierte en un empleo formal y que eso también me parece que ocupa, así como en algún momento se, se autorizaron algunos incentivos al primer empleo, que si durante el primer año no pagaban ISR, bueno, y por qué no vincularlo con jóvenes construyendo el futuro para que sea como un doble incentivo. ¿no? Eh, eh, eh, también yo, yo creo que valdría la pena de, de poder vincular, no solamente con el alta en el, en, en el tema de salud, sino eso en automático los pone en prestaciones laborales, no solo se ocupa la atención a la salud, sino que los jóvenes empiecen a tener seguridad social. Y seguridad social va mucho más allá que, que la atención médica. Y, y ahora la crisis incluso lo vemos, ahora el riesgo principal en el, en el envejecimiento de la población, pues uno de los grandes problemas es la ausencia o la, la no la ausencia, la falta, la carencia de seguridad social hace que las, las personas adultas mayores estén destinadas a vivir en pobreza y no pensando en, en, en una etapa digna de la vida. También creo que, que se tendría que vincular eh, eh, en este caso los incentivos y finalmente, no sé si está prohibido porque no encontré la prohibición expresa, pero creo que hubo un abuso del programa, un, un proyecto noble, bueno y con buenas intenciones se tergiversa cuando se utiliza para ahorrarse recurso público en nómina y por un lado decir que se redujeron las plazas por la austeridad pero que se está utilizando el espacio de una beca para un funcionario público y que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación no fueron 10, 20 fueron casi medio millón de becas utilizadas para ocupar los espacios en la Secretaría del Bienestar y en otras dependencias entonces tampoco se vale a menos que al segundo año los hayan contratado con todas las prestaciones, eh, eh, que lo dudo porque tampoco es que los siervos de la Nación tengan prestaciones laborales. ¿no? Entonces, sí, sí me parece que tiene que, como existe en el recurso público, la prohibición de ser utilizado por funcionarios y lo que se, cuando se utiliza una beca para un cargo en la administración pública es la utilización de recursos públicos para, para un funcionario. Entonces, habría, eh, creo que por un lado el… el en algunos candados, no para cerrarle la llave a los jóvenes, sino para darle orden y que la llave esté abierta para más jóvenes que puedan tener un proyecto de futuro realmente y puedan construir eh, esta visión y certeza eh, laboral. Eh, entonces, yo aquí dejaría las ideas que, que, y las propuestas donde creo que podemos reunir. He leído el documento que nos presentan, y bueno, que empezaba, le, le, le, di, le di una revisada y por supuesto para considerarlo y para poder identificar aquellas cosas que se puedan impulsar desde un producto legislativo, así sea un exhorto, así sea una reforma a la Ley federal del Trabajo en donde vinculemos en algún articulito en la Ley federal del Trabajo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para, qué? para, para, para irle, irlo incorporando. Eh, Habrá que experimentar. A mí me gusta ver el cómo sí no, y no el por qué no. Entonces creo que, que a partir del análisis que ustedes nos entregan eh, eh, es como para, es el, el rengloncito antes de empezar a buscar las vías en donde podamos perfeccionar, porque finalmente el recurso es de lo que aporta la sociedad mexicana a través de los impuestos y el beneficio para los jóvenes eh, las y los jóvenes de México. Entonces yo agradecerte tener la, la invitación, la oportunidad y además reconocer el trabajo de la sociedad civil, porque necesitamos más sociedad civil así, participativa, con propuesta. Este, y, y bienvenido siempre al Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tomamos todas las ideas y seguimos en diálogo contigo con lo que surja de esta mesa. Y buen viaje. Muchas gracias. <risa> Muy gracias bien. Y eh, le quiero dar la palabra al senador Erandi Bermúdez, si nos quiere dar sus comentarios. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a sí, todos. Sí, Guanajuato, ustedes. gracias. Sí, claro. Gracias. Gracias también a mis compañeras y compañeros senadores. Ahorita, escuchando las intervenciones, voy a tratar de ser muy breve. Me ponía a reflexionar cuando yo salí de la universidad, ¿qué me preocupaba? ¿Eh? Aparte de tener el trabajo, ¿qué me preocupaba? me preocupaba tener un ingreso hay que decirlo muy claro para en ese momento poder tener recursos para divertirme porque en mi pirámide necesidades, esa era mi necesidad como joven probablemente no me preocupaban otras cosas y conforme va pasando el tiempo, uno va descubriendo o uno va adaptándose al tiempo más allá de yo poder decir, a mí me gustaría escucharlos a ustedes porque hoy lo que escuché 46 años, prácticamente es la misma preocupación que yo tuve hace 26 años, exactamente la misma. ¿Qué necesitaba también tener dinero para qué? Por si llegara a enfermarme, poderme atender, ¿cierto o no? Y es otra de las preocupaciones. Probablemente a los 20, 22, 23, 25, hasta los 30, no me preocupaba del todo o del mucho el tema de la seguridad social. ¿No? Y saben a lo que me refiero, el poder cotizar para el día de mañana en la vejez, en ese momento, en esa edad, no te preocupa eso, y más cuando no tienes familia. Yo tuve familia hasta los 33 años, entonces prácticamente hay algunos esquemas que no te preocupan. Que recuerdo también mucho la dificultad para poder conseguir algún empleo porque todo mundo te decía, ¿tienes experiencia o no? Yo soy ingeniero, ingeniero mecánico eléctrico, y entonces muchas personas decían, ¿tienes experiencia o no? Y había quienes pudimos encontrar, había quienes no pudimos o no pudieron encontrar, y aquí es donde tú empieza tu frustración de quienes probablemente tuvimos la oportunidad de haber acudido a una educación formal, aún con esa educación formal, y que pudieras tener un título o un grado, tener sí o sí un ingreso precario. Amén de aquellos que no tuvieron una educación formal, como aquí lo estamos viendo, este porcentaje tan alto de que sigue existiendo. Esto se puede ayudar con algunos programas, y ahorita me, me empezaba a reflexionar. ¿Qué países para los jóvenes es atractivo para ir a visitar o vivir y por qué? Porque tienes un trabajo, porque el trabajo mínimamente es bien pagado y este trabajo te tiene que ayudar, ¿para qué? Pues para pagar la renta en donde vives, para comer, para vestir y para divertirte. Conforme va pasando el tiempo… Vas adaptándote a las distintas maneras de que la sociedad o la propiedad o los compromisos vas adquiriendo. Porque probablemente cuando sales de la escuela a los 18, los 20, no está en tu mente obtener una casa. Todavía no está en tu mente a lo mejor tener ya un patrimonio. Hay quienes sí lo tienen, pero la gran mayoría estamos pensando o estábamos pensando en otra, en otra situación. Hoy yo quiero dejar esto más allá a la reflexión, porque coincido en que uno de los aspectos importantes es cómo obligamos al empleador a que pueda contratar jóvenes. O sea, cómo lo obligamos. Y cómo lo obligamos más allá de… de sí, está bien, me parece un excelente programa, pero que sea desvirtuado, porque ahorita veía las los gráficos de cuánto se gasta y realmente a quién ha beneficiado y nos damos cuenta pues que ha sido dinero eh, no bien empleado, por no decir tirado a la basura, no bien empleado, ¿cómo hacemos más bien este recurso para poderlo entregar a los jóvenes? Yo traía una, y, y es algo que siempre he visto, el tema del impuesto sobre la renta, eh, a través de ahí hay, hay estos mecanismos que podemos incentivar a las empresas para que puedan contratar a los jóvenes, todas las empresas necesitan desde personas eh, calificadas como personas que también eh, me refiero que puedan ser obreros y que puedan estar trabajando para poderlos incentivar. Creo que ahí es el gran tema y yo los dejo y con esto concluyo con esta reflexión y con este con este reto. Para mí es más importante el día de hoy escucharlos, escuchar su expectativa de vamos a ir al Senado porque queremos, esto, para mí sería más importante el día de hoy que ustedes nos dejen esa tarea porque escucho lo que yo escuché hace 26 años cuando yo egresé a la universidad, escucho lo mismo y veo que no hemos eh, mejorado en estos 26 años prácticamente nada y a mí sí me gustaría escuchar eh, qué podemos construir juntos en sus ideas. Desde, el, desde donde están sentados ustedes, ustedes estando sentados de este lado, ¿qué, qué reto tenemos todos juntos para construir algo y poder ir erradicando esto que tenemos que romper de una vez por todas y que no siga este mismo patrón que se ha comportado en los últimos 30, 40 años probablemente. Muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad, gracias por esta iniciativa y con esto concluyo. Muchas gracias, senador. Por supuesto que vamos a escuchar después también a mis colegas de la Alianza. Quisiera quizás cerrar esta parte. No sé si el senador Gustavo Madero, bienvenido y gracias, si nos quiere hacer un comentario, quiere reaccionar a lo que a lo que ha escuchado y luego damos la palabra, bueno, después de que cierre el senador. Sí, mucho gusto, muchas gracias. Qué bonita mesa. Qué padre tema. Pero ahorita estaba tratando de hacer números. Y pues podemos hablar de que 30 millones de jóvenes, más o menos. ¿Cuántos hay? Pone 30, 31. Ahorita le pregunté a ChatGPT, pero no me supo responder porque tienen los datos hasta el 21. ChatGPT no, no consulta el Internet. Está sobre una base ya precargada hasta el 21. Esa es una limitación del ChatGPT. Entonces me dijo que 30, vamos a poner 31. Y este programa le pega a 2 millones. Es el 6%. Es un programa, los programas se dividen entre universales y focalizados. Este sería un programa focalizado. Y cuando tú focalizas, debe estar dirigido para que tenga el mayor impacto donde más se necesita. En sujetos, en regiones, en actividades. Y yo ahí estoy adoleciendo de todos estos herramientales para tratar de, de confiar en que estos recursos, que no son muchos, 20 mil millones de pesos no son muchos, son poquitos, suenan muchos, pero les doy un dato, estos 20 millones, 20 mil millones los comparamos con 240 mil millones de pesos que se dan a adultos mayores, 12 veces más. Nada más para que dimensionemos, un programa universal, un programa focalizado. Entonces, lo, ¿cómo lograrlo más? de estos recursos escasos para que tengan el mayor impacto. Ese para mí sería el reto, el reto la pregunta que, que a mí me surge, pues cómo, cómo poder ayudar para orientar mejor la asignación de estos recursos. Es un recurso que a diferencia de los otros programas, es efímero. Todos los otros programas, si tú eres viejito, ya todos los años te va a ir llegando el dinerito. Aquí no, aquí después de un año se acabó el corrido. Entonces, tiene todavía un reto mayor <ríe> para tener un impacto significativo y que no sea un paliativo, que no sea una aspirina, que no sea un distractor o menos todavía un programa clientelar. De que son bienvenidos, los recursos son bienvenidos, pero lo que no es bienvenido es que se derroche cuando se pueden sacarle una mayor rentabilidad. Y esas son las reflexiones que me, me surgían ahorita un poco al escucharlos, este, perdón por la, por la demora. Eh, yo veo también las megatendencias adversas, inteligencia artificial y automatización, aguas, México le está apostando mucho a la mano de obra no calificada. Y ahorita la tendencia es a la precarización del trabajo, o sea, ahí, fíjense, nomás la, la, la paradoja, México estamos casi en pleno empleo, de hecho no se puede haber más empleo que este. Ya cuando, cuando un país tiene un índice de desempleo menor del 4% se llama pleno empleo, entonces en México estamos en pleno empleo. Pero este pleno empleo tiene dos características, más del 50% es informal y la mayoría es precario. Si hay empleo, pero no hay pachocha, no alcanza no tiene, es menos de dos salarios mínimos en donde se ubica los nuevos empleos. Entonces, se están destruyendo empleos de alto nivel y se están creando empleos de bajo ingreso y precarizados o en la informalidad. entonces Es ahí donde yo siento que hay una amenaza de futuro para los jóvenes que tenemos que tratar de ayudar para que estos recursos se dirijan de la mejor manera para que sirvan a orientar esta problemática de mejor manera como se está haciendo hasta ahorita. Yo me felicito que existe el programa, yo me lamento de lo que adolece el programa en estos cuestionamientos que por lo menos a mi juicio todavía no alcanzo a responder satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Eh, todo depende cómo se ve el vaso, ¿verdad? Nosotros decimos que es un enorme presupuesto porque nunca habíamos visto un presupuesto de ese tamaño dirigido a la juventud uh -huh. y los que llevamos muchos años trabajando con la juventud lo celebramos, pero efectivamente no hay resultados y no es eficaz. Muchas gracias. Pues si quieres, senador Emilio Álvarez y Casa, si quieres darnos tus comentarios y luego abrimos, quienes ya tengan listas sus participaciones, por favor. Gracias. Eh, tres, tres ideas eh, la primera es eh, yo, yo creo que si hay una disputa de dos eh, elementos principales de quién hablamos y cómo le tratamos y, y la segunda que está pasando eh, a mí me gusta mucho la idea de, del concepto de jóvenes oportunidad yo creo que para mí esa es la primera batalla y no hay que obviarlo porque esa batalla en la opinión pública la tenemos en contra. O sea, el término de acceder, o el término de aproximación, casi todos son despectivos, casi todos son calificativos, negativos, y casi todos ponen el problema en la juventud. ¿no? Y reitera un término de relación, eh, nada más que agudizado, de conflictividad en la juventud. Entonces, yo creo que no es menor eh, poner el, el énfasis en ese saque, porque es que esa es una construcción social de un término de relación. Y no es, no es menor. Entonces a mí me gusta mucho la, la idea, por eso digo de qué estamos hablando. Eh, máxime que, que esto que los demógrafos, las demógrafas llaman bono de oportunidad, digo bono de, eh, demográfico. demográfico, cuando en la pirámide de población tienes el mayor porcentaje o proporción de personas jóvenes es el momentum de oro de cualquier país. Y lo que está pasando en este país es que el bono demográfico se nos está escurriendo entre las manos. La manera en que se está respondiendo a ese bono demográfico es en los términos que se ha dicho acá. ¿no? Eh, eh, precarización y pobreza en apretada síntesis. ¿no? Eh, entonces creo que ahí sí hay un, un tema importante. Y la segunda, yo creo que que tenemos que profundizar con más detalle en este primer tema: ¿qué está pasando? Los datos que, que nos dan Carolina y Rogelio, la verdad es que eh, yo admiro su optimismo, ¿no? Tienen, un, tienen una, una visión muy buena de las cosas, ¿no? Estos eufemismos de área de oportunidad y estas cosas que pues, son políticamente correctos, ¿no? Uno dice, no, pues qué buena gente, ¿no? Pero la verdad está de la chingada. ¿No? Este, en apretada síntesis, porque o sea, cuatro años después, no tenemos, habiendo, puede ser menor con respecto a otras áreas, pero habiendo invertido las cantidades de dinero que hemos invertido como país, eh, el, el saldo es que tenemos menos jóvenes con registros en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Cuando hay, más cuando hay más personas, o sea, hay más juventud, ¿no? o sea, la proporción, por eso el, la comparativa porcentual es interesante porque disminuye, pero es que hay más jóvenes hoy que hace cuatro años y hay menos jóvenes con Seguro Social. Entonces, el, el saldo es, la verdad, de alarma. Y también de, el saldo de alarma de la reducción de jóvenes en la escuela. Y sí me hago cargo que la pandemia jugó un particular dilema en este estrato de población, la, la mayor parte de los empleos que se perdieron, estaban en esta franja de población. O sea, si en algún lugar pegó, pero así, directo. Y ya se ha hablado mucho, incluso el diferencial con perspectiva género. Pero eh, acá hemos discutido muy poco eso. Y yo, yo quisiera pedirle a la Alianza que pudiéramos hacer más eh, eh, trabajo fino de análisis de eso. Y, y yo estoy... Soy testigo de que se invitó a más senadoras y senadores. ¿no? Y creo que eso es una virtud y hay que insistirlo, pero tenemos que saber qué está pasando. Entonces, ojalá podamos repetir acá la, las actividades que se requieran para conocer más de cerca el fenómeno, porque el saldo no es bueno. Hemos invertido como país mucho dinero y el saldo final es que tenemos menos de cuando empezó el programa. Podrá haber explicaciones en las que se quiera, pero al final del, del día el saldo no es bueno. Segunda cosa, eh, sí, sí pienso que hay un dilema en la discusión de la política pública. Eh, y, y a mí me gustaría que, que ya, ya dio alguna, se dieron algunas ideas de cómo podemos hacer como un ejercicio, de tratar de vincular esto con detonadores legislativos. O sea, si podemos en estos ejercicios posteriores eh, poder ubicar en qué parte de las leyes pudiéramos anclar algunas ideas. Eh, en algún momento yo platicaba con, con Rogelio Gómez Hermosillo y con Tere Lanzagorta esta idea de una, una ley de aprendices y pasantías, que, que la, la pasantías laborales, pues, que pudiera ayudar a esto, darle una perspectiva de fondo de política pública, mucho más allá de un, una cosa focalizada. ¿No? Y también, ya mencionaba Patricia, qué podemos poner de gancho en la, en la ley, porque eso es detonador de política pública. Y también, qué se puede multiplicar a nivel estatal. Hay algunos ejercicios aquí, yo por lo menos conozco algunos de los ejercicios con Tere, que a nivel estatal están haciendo diferencias bien interesantes entonces creo que puede haber ejercicios en lo local y en general lo que está viniendo lo que está sucediendo es que las leyes generales ya no nos están sirviendo y estamos pasando a un modelo de leyes nacionales para obligar cooperación en los distintos órdenes de gobierno porque las leyes generales no nos están dando en general, a la hora de la coordinación, los sistemas generales no funcionan. Tal vez pudiéramos pensar en algo de un carácter de una ley nacional para esto, porque eso obliga al orden estatal y municipal. Acabamos de aprobar ayer eh, un código nacional de procedimientos civiles y laborales, perdón, y, y eh, civiles y familiares. Eso fue un lapsus, pero me hubiera gustado, ¿no? Me hubiera estado bien. La si verdad, la idea ya es buena. Hecho. No fue lo que aprobamos, pero la idea es muy buena. Lástima, grande. ¿No? Pero creo que por ahí podemos explorar. Entonces, de, de las cosas que nos reunamos, yo diría, eh, por, creo que sería bueno que, que fuéramos, no solo qué gancho legislativo, sino cómo detonamos política pública, no solo en lo federal. Hay municipios, que tienen eh, pues más de dos millones de personas. Y la verdad es, al, al, yo soy de la hipótesis de que en concretito la gente vive en el municipio. ¿No? La gente va a, al trabajo en el municipio, la gente va a comprar en el municipio, los niños y las niñas van a la escuela en el municipio. Entonces, sí, sí pienso que lo, las y los municipios tienen un, un papel que jugar. Y la última es, yo creo que tendríamos que ampliar la alianza, de esa idea eh, Yo creo que tendríamos que hacer una alianza legislativa de, de eh, jóvenes eh, con trabajo digno. Porque si no ampliamos el espectro a las personas legisladoras, esto no va a avanzar. Entonces, creo que sí sería bueno. Tenemos poca oportunidad, hay que decirlo en buena lid Nos quedan cinco sesiones, cuatro sesiones creo, ¿no? Cinco sesiones. Eh, pues eventualmente cinco o para terminar el periodo. Y el que sigue es de septiembre a diciembre. O honestamente creo que ese es el último periodo productivo. Porque el otro va a estar dentro del eclipse electoral. Entonces yo creo que esencialmente esto se va a convertir en la arena coliseo. No o sea de por sí tiene sus características donde le competimos a la arena México. ¿No? <risa> <risa> Es más o menos la arena México está por cobrarnos ¿no? regalías ¿no? pero eh, creo que se hace limitado entonces lo que yo diría lo que podamos ubicar para el próximo periodo eh, yo sugeriría no muy amplio tiros de precisión porque si nos ponemos muy muy, eh, muy ambiciosos no va a salir me gusta mucho la idea que decía Patricia pero algunas cosas tal vez pudiéramos trabajarlo y ojalá podamos, en periodo, entre el periodo de abril y septiembre, poder reunirnos en otras ocasiones e hilar fino a qué podemos hacer. Por lo demás, decía Alejandra y decía Erandi, eh, qué bueno, una vez más, como el empuje de la sociedad civil, ¿no? Este no es un momento, infelizmente, de aprecio, de reconocimiento y de estímulo al trabajo de sociedad civil pero aquí una vez más la pertinencia. Yo conozco aquí gente desde que era chiquita y sigue neciamente trabajando, ¿no? Eh, y, y eso lo veo muy valioso. Entonces pues yo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso a los senadores y a nosotros por la propuesta. Este, yo creo que lo que está pasando esta tarde aquí es el inicio de un trabajo conjunto y eso es muy importante, ¿no? Nos sentimos trabajando juntos, pensando juntos, aportando. Quisiera dar la palabra, no sé, a dos o tres que quieran tomarla. No tenemos mucho tiempo, pero, pero si fueran intervenciones este, breves, nos gustaría escuchar, ¿no? Como decía el senador. Y, y para. Antes sí, sí, Dani, Dani y. ¿Eh? Mauricio, Mauricio, perdóname, Mauricio, no, no veo tu nombre. Tres, muy bien. Gracias. Hagamos una rondita de tres, ¿les parece tu nombre? Me llamo David. David, ok, Dani, Mauricio y David, ven, sí. Sí, creo que esto que dice Estere de que es la puerta para empezar una conversación más amplia es súper relevante, pero también tenemos que pensar que en el mecanismo de la, del fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo Futuro, como inclusive ya lo dice la nota de política, se considere ampliamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En la alianza, la gran mayoría de las organizaciones, Trabajamos directamente con poblaciones con algunas de las situaciones de desventaja que los colocan en el Grupo de Jóvenes Oportunidad. Y lo decimos claramente, lo que más necesitan es que vuelvan a creer en ellos, que vuelvan a tener la capacidad de confiar para poder salir a buscar un trabajo. Y eso no se hace en una plataforma, eso no se hace en páginas web, eso se hace en el trabajo, en el acompañamiento, en el estar... Y quienes lo saben hacer, quienes lo hemos hecho una y otra vez, y son números y son miles de miles de jóvenes, son las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que seguir rescatando el papel de las organizaciones, no solo como aquellas que construyen, no solo como las que están en comunidad, sino como las que pueden generar posibilidades de empleo para las juventudes. Y sin eso, ninguna política va a poder salir adelante. Gracias, Daniela. Sí, Toma, le pasas el micrófono, por favor, Emilia. Para que... Muchas gracias. Bueno, también aprovecho para agradecer estos espacios. La verdad, eh, se han estado abriendo muchísimos espacios para los jóvenes y eso es algo muy, muy importante. Antes no se había dado. Y justamente eh, abordando este tema sobre el concepto que se tiene sobre los jóvenes, me gustaría hacer la anotación… Eh, se tiene la visión de que los jóvenes ya no quieren trabajar y me preocupa que se piense así, porque bueno mi ámbito es compañeros de universidad, jóvenes, y lo que yo he visto es, no es que no quieran trabajar, es que ya no estamos dispuestos a aceptar prestaciones eh, pues mínimas, a aceptar explotación. Eh, lo que yo he visto es que se ha movido la juventud al emprendimiento. Demasiados de mis compañeros están buscando emprender un negocio y los programas sociales los han estado eh, utilizando para por ejemplo sus mercancías, para sus ingredientes, para no sé, emprender un negocio de panqués. Entonces también hay que remarcar, hay que abrir oportunidad a dar capacitaciones para emprendimiento. El trabajo digno eh, es un tema fundamental pero actualmente también se están moviendo los jóvenes hacia emprender. Asimismo, me gustaría remarcar, eh, ustedes como adultos, desde hace generaciones, no sé si se acuerdan que sus abuelos decían, cada vez los jóvenes están peores, y lo he escuchado también en adultos más jóvenes, y me parece que es algo que se ha dicho generación tras generación, pero no hay que desconfiar de los jóvenes. Yo en el ámbito que me he estado moviendo y en mis compañeros desde la secundaria son jóvenes capaces, solo que la desigualdad nos ha pegado muy fuerte. Han sido jóvenes que lamentablemente se han tenido que salir de estudiar para trabajar y no hay que subestimar lo que pueden llegar a ser los jóvenes, hay que apoyarlos, se agradecen todos estos espacios y también hay que voltear a ver a capacitaciones para emprender. Me parece muy bien mover la población de México a que sea emprendedora. Los países que tienen éxito financieramente están llenos de emprendedores y empresarios, pero si los mismos empresarios siguen sometiendo a los jóvenes eh, con las pocas prestaciones, no se va a lograr. Así que también hay que voltear a ver esos temas. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor. Ya está, ahí ya está aprendido. David. Muy bien, es que pensaba que no estaba aprendido. Este, ¿qué tal? Um, yo me llamo David, David Bonilla. Este, trabajo, laboro en la Fundación por Niños de la Calle. Y bueno, yo escucho aquí a, a los compañeras y compañeros senadores, ¿verdad? Y también veo aquí a las compañeras que están enfrente de la mesa y los compañeros que están aquí sentados acompañándonos, a todos y a todas. Sin embargo, de lo que yo escucho, eh, me voy a atrever a decir que lo veo muy romántico, porque hablar de juventudes sin tener jóvenes aquí que, que busquen un empleo, porque digo, estamos los jóvenes y las jóvenes, pero tenemos un empleo nosotros, no trabajamos aquí nos mandaron de aquí alguna manera a asistir, este, tenemos una licenciatura, un negocito qué sé yo, pero aquí no veo ningún joven o ninguna joven que pues busque esas oportunidades de empleo. Sería importante invitarlas, invitarlos para que escuchen las eh, opiniones y las ideas de las juventudes, sobre todo de los, de los ciudadanos y ciudadanas senadores, senadores aquí presentes, senadoras. Eh, voy a atreverme a decir que el asunto de trabajar con jóvenes, desde mi poca experiencia, porque tengo muy poca experiencia la verdad, este, desde mi poca experiencia ha sido, me preguntaba el compañero Jorge Montes hace rato, que cómo le hacíamos para trabajar con las juventudes y yo le dije, ah, pues con mucha paciencia, porque podemos hablar de que los jóvenes necesitan esto, necesitan aquello, pero si yo como persona no me involucro en la realidad y en la fenomenología de las juventudes, por muchas buenas intenciones y por muchas buenas ideas que yo tenga como persona, no voy a lograr nada. Incluso si nos juntamos con el mismo Dios o con el mismo cielo, no, no vamos a lograr nada si no hablamos de realidad. Entonces, yo aquí hago un, un señalamiento y una reflexión importante que al hablar de juventudes es importante conocer verdaderamente las necesidades de las juventudes, ¿no? Digo, el, el compañero senador, ¿cuál era su nombre, perdón? Erandi, Erandi, Erandi. sí, el compañero Erandi, pues nos, nos compartía, ¿verdad?, que este, que cuando él era joven, pues sus deseos eran divertirse. Miren, yo vengo de un barrio, ¿no? yo, soy, yo soy del gueto, orgullosamente, estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en el barrio de donde yo vengo, los jóvenes tienen tiempo escaso para ellos mismos, se la pasan quizá en la calle, se la pasan quizá trabajando. Dudo mucho que, que, que ese dinero lo necesiten para divertirse. Eh, desde lo que yo he visto y desde la realidad en la que yo me muevo, he visto que necesitan dinero para la renta, para pagar sus estudios, eh, necesitan, necesitan escoger si van a comprar una gordita de a 17 pesos o gastar 24 pesos en pasaje del Estado de México a la ciudad. ¿no? Cositas así, y son bien poquitas, son bien poquitas. Pero entonces yo le apuesto, voy a quitarme esta cosa, yo le apuesto, compañeras, compañeros, Tomo, sí lo tomo. Este, nosotros tenemos un caso de un chico, él desafortunadamente eh, nació con una neurodiversidad distinta ¿no? o, o, eh, a la de muchos de nosotros y nosotras. Samuel se llama. ¿no? Entonces, cuando Samuel pide trabajo, eh, su manera de expresarse pues es muy limitada. No es que no pueda hablar, no es que no pueda ejercer alguna idea, sino es, es limitada. Samuel. Eh, Acabó solamente la primaria, la secundaria la tiene inconclusa, tiene 28 años. Y cada vez que va a una entrevista, las personas que lo entrevistan, los compañeros este, de recursos humanos, psicólogos, psicólogas, este, lo rechazan. Aunque Samuel pueda limpiar, aunque Samuel pueda cocinar, aunque Samuel pueda acomodar, aunque Samuel pueda cumplir las órdenes, es rechazado por su apariencia, por su manera de vestir, por su manera de contestar. ¿Qué va a pasar entonces si en los programas laborales que tienen para los jóvenes la estructura, hay ciertos filtros que es difícil de pasar o quien está haciendo esas, esas entrevistas tienen estigmas hacia los jóvenes? Y hablando solamente de programas gubernamentales, ¿pero qué pasa entonces con los informales? Con la banda que está en los semáforos, con la banda que está en los tianguis, con la banda que está en el metro. Yo me subo al metro diario uso el metro diario, y entonces en el metro yo veo a los compas que están trabajando, cantando canciones, vendiendo dulces, la policía va y los, los quita, los saca, los llevan al torito, y el torito está lleno de jóvenes ambulantes, trabajadores, no los veo afuera de las iglesias, afuera de los metros, etcétera, me gustaría hablar muchísimo, pero, pero Muchas es importante, gracias, es importante eh, mostrarles la realidad, porque es una realidad y está bien cabrona, Bien cabrón, entonces hay que trabajar todos y todas en colectivo, sí, estoy de acuerdo, pero creo que también todos y todas en colectivo es importante darnos la misión y la tarea de ver la realidad en concreto, sí de ver la realidad de las juventudes. Sí, yo te puedo, sí, gracias. Maxi. Es, es, no, sí, lo único que te puedo decir es que muchos de los que estamos en esta sala estamos en el día a día con los jóvenes en las comunidades y sí… Si, sí que se sabe todo esto que nos estás contando, pero sí, gracias por recordárnoslo. ¿Y ¿Alguien más quiere tomar la palabra o cerramos este diálogo también por respeto al horario y al tiempo que les pedimos? Pero no sé si alguien más quiere tomar la palabra, si no… Sí, María, María de Ibarrola. Muchas gracias, María de Ibarrola, a sus órdenes. Yo quisiera insistir en lo que ya se mencionaba de que ojalá el Senado pudiera solicitar al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Mayor Transparencia. No hay prácticamente ninguna información, estamos haciendo una investigación desde hace cuatro años y la información brilla por su ausencia. Necesitaríamos conocer los detalles de las diferencias por centro de trabajo, por región geográfica, por edad de los jóvenes. Todo eso lo tienen porque tienen una excelente plataforma, pero a partir de septiembre del año pasado se cerró totalmente la información y desde antes habían sido muy opacos. Yo insistiría que les pidan, por favor, que hagan pública la información, porque hay maravillas en esa información y se podría decir mucho más de cómo conducir mejor esta política. Gracias. gracias. ¿Sí? Y con gracias. El, contigo cerramos. ¿sí? Claro. Muchas gracias. Eh, bueno, ¿Sí nombre es? Gabriela Esquivel, de Fundación de Artes y Oficios al Rescate de México. Asociación Civil. Y bueno, eh, en la situación real, no hablando de, de lo que ellos viven, creo que una de las barreras que tienen 20.000 los jóvenes y una que se ha sumado este año es la parte de el registro en el SAT. El obtener su registro en el SAT ha sido imposible. Entonces, sí, sí, sí. ahorita eh, tenemos jóvenes que están con las puertas abiertas para entrar a, a trabajar, con la capacitación ya, con la entrevista ya ya pasaron como los filtros y su cita para el SAT la tienen el 14 de mayo. Entonces, sí. yo creo que esa parte, al final de cuentas, yo creo que sí está como de la parte gubernamental, brindar como mecanismos de facilidad para registros de gracias muy bien bueno yo sé que hay muchísimos temas que quisiéramos seguir conversando a mí no sé caro si tienes una síntesis yo yo nada más lo que quisiera decir creo que el mensaje que tenemos acá a, a, a los senadores a las senadoras es que ojalá ese ese presupuesto se pueda ese presupuesto que se tiene ya apartado para la población joven se pueda convertir en un programa mucho más eficaz para la inserción laboral en trabajos dignos ¿no? y que pueda tener el, ya todas las características que aquí se han dicho. Y lo otro que me parece muy importante y que reiteraron varios de ustedes es que no se puede separar eh, la, el inicio del, del trabajo, porque son jóvenes, con la formación que, que requiere ir acompañada de esta capacitación y de esta formación, eh, si queremos que realmente eh, las y los jóvenes rompan, puedan tener una movilidad social, rompan ese lugar de la pobreza donde se encuentran, pero además el país avance, entonces no puede ser, no puede estar desligado. Y el problema del, del, del dinero que reciben los jóvenes hoy en día es que no necesariamente les generan nuevas habilidades, ni nuevas fortalezas, ni certificaciones y por lo tanto no hay un paso a la, a la movilidad social. Entonces nos parece que esos son los énfasis que hemos venido diciendo hace más de cuatro años, y que lo seguiremos diciendo, y desde luego transparencia, y más focalización, al senador Madero que decía, por supuesto que queremos un programa focalizado, pero focalizado según las necesidades ¿no? de, de las y los jóvenes, nunca ha sido aceptado esto, dicen que es un programa universal, donde la única condición es no trabajar y estudiar, pero no es lo mismo, no en un sector social no estudiar y trabajar, que en otro sector social no estudiar, Eso son dos cosas completamente distintas, porque las barreras son muchas, porque las circunstancias son muchas, y entonces tiene que estar focalizado de acuerdo a las necesidades. Y luego, no, no sirve el estipendio si no deriva en un trabajo, en una inserción en un trabajo formal, y ojalá en un trabajo digno que les dé una vida digna. No sé, creo que esas son las cosas que han estado aquí sonando, son las que queremos en la alianza, y yo sentí mucha, un diálogo muy interesante ¿no? con, con los senadores y mucho enriquecimiento en todo lo que nos dijeron. Y lo, con lo que me voy esta tarde es con que esto continuará, como las series de la televisión. Sí, Caro. Sí, no creo que eh, Tere resumió muy bien eh, las eh, principales líneas de trabajo que identificamos. Eh, de nuestra parte, creo que eh, también sumar esto que me, eh, mencionaba el senador Emilio sobre ap el aprovechamiento de lo local. Eh, pensar en, en que también es las organizaciones que están por parte de la Alianza generan información en pro, programas y proyectos locales ¿no? y eso sí puede servir para una mejor toma de decisión. ¿no? Eh, y si estamos pensando en generar políticas públicas nacionales, no voy a hablar de, de federales, pero nacionales, pues el aprendizaje de lo local creo que es muy importante y de, de, nuestra, de nuestro lado, hablo por parte de la Alianza, eh, creo que tenemos abierta la información. ¿no? Eh, ¿Qué sigue para nosotros? Creo que nada más comentarles de que nosotros sí quisiéramos continuar esta, esta vinculación con ustedes. Eh, usted mencionaba sobre se, trabajar de la mano, conocer mucho más el fenómeno, qué está pasando. Nosotros eh, es parte de una línea de trabajo que tenemos, de generar más información y, y los, seguramente lo estaremos buscando eh, de repente con, platicar algunos de los temas más específicos que se han abordado el día de hoy, no necesariamente solamente eh, Programa Jóvenes de Futuro, creo que tenemos mucho más que conversar eh, y, y que esto sea pues una, una vinculación que, que se mantenga, aprovecharemos lo que se puede en esta en estas sesiones y lo que resta del año también con ustedes. Y, y bueno, creo que lo, lo único que también me faltaba mencionar es todo este tema fiscal, creo que es muy importante, también lo mencionaba eh, la senadora previamente, ¿no? Eh, y creo que ahí la vinculación entre cómo generamos eh, iniciativas legislativas que, que vayan del lado de trabajo con... Eh, la parte de, de educación con la parte fiscal creo que es bastante relevante porque es ahí donde vamos a ver un poco más de resultados eh, en proponer eh, soluciones mucho más integrales, ¿no? Eso, no hay que buscar temas integrales, pero bueno, eso sería. Bien, y como no nos podemos ir sin una invitación, la invitación a los senadores, a las senadoras es que nos ayuden en esta necedad del cambio de narrativa, eh, no más generación de cristal, ni de mazapán, ni de no sé cuánta cosa. Por supuesto, el concepto Nini es espantoso, sino que les invitamos a todas y a todos… A...